Columnista saludarte. de deportes Y también a los chicos de Regatas Volley Que los vamos a recibir con un fuerte aplauso Nos acompaña el profe entrenador Fernando Miranda También Francisco Mozaruli de Primera División Y Francisco Pereira del Sub-16 Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto bien, tenerlos por acá Bueno, sabemos bien, que, que Regatas es un club muy importante Que tenemos acá en la provincia Con muy buenos deportistas en distintas ramas Pero el vóley es muy fuerte sin dudas En lo que es la parte femenina Y también los varones muy destacados Sí, sí, la verdad que sí, tenemos una excelente, excelentes bases, eh, con los profes que hacen la, la parte eh, inicial del, del voley, sí. Eh, la verdad que con eso, bueno, aparte tenemos varios jugadores también que son las inferiores en la selección, así que bueno. tenemos, la verdad que tenemos muy buena... Muy buenos jugadores que se desempeñan a nivel nacional también y, uh -huh. y, bueno, y a local tenemos esa suerte de poder estar también siempre peleando por, por los buenos por los puestos. Uh -huh. Y a la primera campeones podemos y aquí tenemos a uno de, de los representantes del equipo, vamos a decir Francisco Grande y Francisco Chico, sí. bueno tienen los mismos nombres, <risa> pero Francisco Grande, Francisco Montaruli viene a representar al equipo de lo que es la primera división eh, masculina ¿no? en lo que es volei y, y han cerrado este campeonato consagrándose como los número uno. Hey, después de unos años de perder las finales, teníamos oh. ganas. Teníamos Venían ganas. perdiendo la final con Veníamos tres años de perder eh, con Tunuyam, justamente, mm. y teníamos ganas ya de sacarnos la espina, así que sí. veníamos entrenando para eso. Muy bien. Tres no años consideres. perdiendo la, la final, Francisco, felicitarlos, obviamente, a los Obvio. chicos. Y este año se dio la particularidad de que fue 3-0 la final, el resultado. Ah. 2-0 el global y 3-0 en los parciales. Sí, en realidad Ajá. el primer partido fue 3-1 en Tunuyán sí. ah, y 3-0 lo acá. hicimos acá, sí tuvimos que hacer de local en, en Murialdo porque están eh, reacondicionando el estadio de regatas, Ajá. así que lo jugamos en Murialdo y bueno ahí fue 3-0 el segundo partido. ¿Cuáles son las claves para a un campeón de tres años consecutivos mm. derrotarlo 2-0 en un global? Lo destronaron. Claro, <risa> que... que ¿Qué consideran que fue la clave? ¿Qué cambiaron con respecto a otros años para uh -huh. que este sí se pudiese dar ese eh, resultado? Trabajamos mucho en, en la parte de los chicos, de las inferiores. Eh, sumamos muchos chicos de las inferiores para uh -huh. este año para la primera. Así que eh, creo que, obviamente, como todo deporte, la parte de entrenar, la dedicación, el esfuerzo, creo que, uh -huh. que hace la base de cualquier eh, buen desempeño de un, de un equipo. Uh -huh. Y vos Francisco, ahora sí Francisco Pereira, que es quien juega en la sub 16. Sí, no se es, quedó atrás en sub 16 Claro, también. Subcampeón sub está buenísimo. Claro, ¿Cómo y está más, Fran? Este, en todo otra bien, provincia. Todo bien. ¿Cómo no, fue no, el no. torneo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el torneo en, en esta provincia donde les tocó ver, ser subcampeones? Fue bastante complicado, porque o sea bien, acá tuvimos con muy poco nivel de entrenamiento, entrenamos muy poco, mm. y allá fuimos a ver qué pasaba. ¿En, en Entonces, dónde se jugó? En esto? Córdoba, en ah, Villa muy María. Bien. Y nada, o sea, y después ya se nos agarró una intoxicación varios jugadores Ay. Y tuvimos que jugar pase a semifinal, o sea, cuarto de final Con nueve jugadores, Uy. semifinal también, entonces claro Para nosotros es como Curísimo. salir campeón, o sea, para claro. mí, no sé Sí, un doble esfuerzo tuvieron entonces, que hacer Porque decías que se intoxicaron que por algo que comieron los y chicos Y comida, había oh. muchas delegaciones también que estaban bastante Ah, como general, general en el torneo Entonces, bueno también es doble mérito, digo. No, y, sin duda. Lo importante que es rotar en el vóley, este, porque va, cuando van cansados, o a veces entra un jugador que le aporta algo específico al equipo, que otro no, uno con mayor altura claro. para un bloqueo, son cosas que perdían, evidentemente. Claro. Eh, teníamos muy pocos cambios. Uh -huh. eh, claro. era que, bueno, teníamos que estar los seis y afuera ir viendo cómo puede claro. ir haciendo, así que. No, tremendo. Bastante bueno, vos fuiste uno, uno de los que zafó <risa> y pudiste Zafé. ahí bancar a, a Zafé, al equipo. Zafé. Así muy que bien. nada, pudimos estar, gracias a Dios, todo el torneo. ¿Y en qué marco se da este torneo? Porque vos decías en Córdoba, que es como que equi todos equipos del país compiten, claro, quienes compiten. Por selecciones. Ah. Selecciones que va a cada provincia y nada. Mm. Es como sí. el argentino de selecciones que tuvimos eh, de futsal, ahí claro, también de bola y de, de cada uno que representan Exacto, a, las provincias. Claro. Ah, este caso, a la provincia. Ah, vos en este caso representando a la provincia de Mendoza. Mendoza sí. Ah, no sabía que era con el seleccionado, sí, pensaba que era con, con regatas, claro. No, no, con Mendoza. Muy bien. ¿Y sí. hay otros chicos del club también ahí mismo? Sí, sí, hay Buenísimo. cuatro o cinco más. Ah, bueno, cuatro o cinco, del de equipo eh, es sí, un Sí, es importante, y más está decían que aportan también está la selección nacional, en juveniles también, es un paso importante. Quería preguntarles por el futuro de la selección argentina a nivel nacional. Si consideran que hay buen nivel, bueno el año pasado se obtuvo en Juegos Olímpicos las medallas, de bronce, importante, ¿sí? ¿cómo ven el nivel actual? Yo creo que el recambio que hay actual es eh, muy bueno, uh -huh. eh, hay jugadores que se están desempeñando a nivel internacional en las mejores ligas del mundo uh -huh. Y creo que el nivel local también eh, se está, está mejorando mucho y está derivando muchos jugadores a nivel mundial para que puedan después eh, esos campeonatos mundiales con las selecciones claro. eh, tengan buenos resultados así que creo que hay muy buen muy buenas perspectivas para, para la selección argentina en los próximos años Acá en Argentina es un deporte del que se puede vivir o todavía no se ha llegado a esa instancia pero ahí los chicos tienden más ¿A irse a Europa, por ejemplo, a jugar? ¿Tienen esa posibilidad? Sí, hay algunos clubes, algunas, algunas ligas eh, locales que se puede llegar a vivir. Ajá. No es como el fútbol ni el básquet, que son deportes mucho más. Claro. Eh, pero sí, generalmente también cuando uno llega a un buen nivel, eh, equipos del, del mundo uh -huh. lo, lo, los tientan con, con alguna oferta. ¿Han tenido casos, por ejemplo, jugadores de regata que reciban quizás una propuesta... Tenemos actualmente, país? sí, Juan Barrera, que uh -huh. es más, casualmente él estuvo jugando en Portugal. Ah, mira. Eh, Y estuvo preseleccionado para la selección ahora que fue a, a la BNL. Uh -huh. Y bueno, por circunstancias eh, extradeportivas, bueno, no pudo Bien. estar. ¿Y a ustedes, pero, chicos, les gustaría capaz que en algún sí. momento hacer una de esas? No te digo, bueno, quizás ir a pensar en una vida eh, allá, pero quizás como una experiencia deportiva. ¿Creen que le sumaría, que estaría bueno? Sí, obvio, pero uno por ahí entrena y lo busca y por ahí a nosotros dos no nos ayuda mucho la altura, ah, okay. que es un deporte que, que, alto. Sí. O sea, no. que mucha suerte para la posición que tenemos es difícil, Ajá. pero bueno, uno nunca pierde esa... Ustedes que juegan de libero De armadores. De armadores. armadores. Claro, porque siempre yo sí. tenía entendido que el libro era como más chiquitito. Va, a, a mí me mandaban eh, a esa escuela: yo tengo un metro cincuenta me tengo que quedarte de libro. Es ¿no? la característica, la característica que siempre el más bajo es claro. más ágil, entonces. Bien. Es Pero la posibilidad y, siempre está, chicos. No hay Ustedes, que... chicos, ¿a quién admiran puntualmente? ¿En quién se fijan? Por ahí, viste, el deportista tiene mucho eso de eh, mirar movimientos de otro y tratar de copiarlos, de por ahí entrenar parecido. ¿Algún referente sí. el deporte? Sí, o sea, hay varios. A nivel internacional hay varios buenos de mi posición uh -huh. que los admiro porque son buenos genes. ¿eh? ¿Y a nivel nacional algún referente eh, que tengan? Tenemos al mejor, que es de Checo. Claro, o sea, sí, sí. Más sí, lejos de Checo no te Checo puedes está, ir. Ya está grande, ¿No? sí, sí, se va sigue, poco. Pero igual sigue, sigue marcando que es el mejor con la edad y con todo lo que pueda tener encima, sigue siendo el mejor. Sí, él no. Él, Conte, bueno, Lima. No, y esto de chicos. que hayan tenido un buen desempeño en los Juegos Olímpicos seguramente eh, retroalimenta mucho a lo que es el deporte y el incentivo de que los chicos digan, eh, mirá, está bueno el voleo y no lo conocía, porque capaz que nos quedamos siempre con Compiten lo tradicional, con el fútbol, fútbol claro. qué sé yo, el hockey para Baja. las chicas y por ahí hay deportes que quedan un poquito más rezagados, pero que tienen un nivel muy bueno, muy sí. competitivo y, y estos torneos tan importantes a nivel internacional, lo, lo visibilizan un poco más, lo han visto de esa manera, quizás las inferiores han crecido un poquito más, niños pequeños que se vayan acercando. Sí, sí, positivo, es muy positivo, no, si no obviamente es el, que la selección tenga un buen resultado, porque uh -huh. eso motiva a, la, a las categorías inferiores, eh, y bueno, uno después mirando un poco, se ve que se van acercando, van preguntando, porque eso realmente da da buenos indicios de, ah, bueno. de poder seguir eh, apostando uh -huh. a ese deporte. ¿Y de qué edad se puede jugar en regatas? En regatas eh, hay categorías de hasta... ¿El mini volei? Sí, el, tiene, el mini bole, no, hay, hay chicos de 8 o 9 años ya. que ya se inician uh -huh. en el mini y categorías más... Eh, eh, Digamos, más recreativas, pero uh -huh. se, va, se va se inicia desde, desde, desde esa edad. ¿Y ustedes que... arrancaron con el mini vole de más grandes eh, se de acercaron de los a la...? ¿Claro? Lo de los ocho. claro de, de los cinco. cinco. ¡Uh, Muy chiquito. <risas> un jugando al volei. Qué lindo, bueno, qué hermoso que hayan crecido con el deporte, que más allá de, de lo que es una actividad física en sí, un juego, es una inserción social, es amigos, es muchísima... Es equipo. Es equipo, es una comunidad es valores, que sin duda. Hay muchos valores. Uh -huh. Quería preguntarte por Testa, Luis Testa, que es un referente a nivel provincial y que está en regatas entrenando. ¿Qué es lo que ha dejado eh, Luis en el club como legado, más allá de lo que puede aportar como entrenador? no Luis es, digamos, el referente del vole a nivel provincial, pero lejos. Eh, bueno, ha tenido muchos éxitos también con, con la selección inferiores de Argentina. Eh, ha estado trabajando eh, afuera también. Eh, creo que él ha inculcado una base en deporte en el vóley eh, muy grande. Eh, y bueno, tratamos de seguir esos pasos y aprender de él. Eh, yo ahora, particularmente, soy entrenador interino, uh -huh. lo estoy reemplazando por, por, por unas semanas. ¿En la primera? En la primera, Ajá. sí, sí. Eh, soy jugador de él también de, ah, de muchos bien. años. Así que, así que, bueno, un abrazo también para Luis y nos llega a estar viendo. Eh, y bueno, nada, también agradecer a. El Club Mendoza regatas que nos da las posibilidades, eh, eh, la verdad que es mucho lo que hacen la, los directivos, eh, la, la parte de, de, de dirección deportiva de, del club que nos da las posibilidades de poder eh, crecer en el, en, el, en el deporte que nosotros, nosotros amamos. ¿no? Sin dudas. Bueno, el saludo entonces para toda la comunidad.